Hola chicos, ¿qué tal? Bien, vamos a continuar con estos manuales, hoy vamos a echar un vistazo a lo que es la pantalla de Blender y para ello, bueno, me he colocado yo en esta parte inferior un poquito para que no os moleste eh, mi careto a la hora de explicaros todo esto, ¿vale? Y, y nada, pues vamos a, a ello, ¿os parece? Bien, eh, la pantalla de Blender la vamos a dividir en tres secciones, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí arriba que vamos a denominar a barra superior, que es como se denomina en el manual vale la pantalla de edición que es esta parte central vale y esta parte de aquí abajo que es la barra de estado bien vale ¿En qué podemos encontrar en la barra superior en la barra superior lo primero que tenemos es el logotipo de Blender este chiquitito que tenemos aquí donde podemos encontrar la imagen de bienvenida o splash screen que ya estuvimos viendo en uno de los capítulos anteriores de acuerdo así que esto lo vamos a omitir qué más tenemos bueno, pues tenemos la acerca de Blender y algunas opciones de sistema, pues para eh, depurar eh, opciones de menú y algunas cositas, ¿vale? ¿Qué más hay? Tenemos esta parte de aquí, que son las opciones de menú de la barra superior, donde tenemos lo típico, archivo, editar, procesar, ventana, ayuda, ¿bien? En archivo, las opciones... Eh, habituales de abrir y guardar etcétera vale en editar lo más importante es el menú de preferencias que ya hemos visto en un capítulo anterior vale y luego tenemos pues opciones de procesado o renderizado de acuerdo que es lo mismo eh, opciones de ventana y opciones de ayuda ¿Qué más tenemos aquí bueno pues tenemos diferentes interfaces eh, adaptadas a formas de trabajo vale eh, estas vienen por defecto, las podemos quitar si las eh, queremos quitar, las podemos dejar si queremos dejarlas o incluso las podemos ampliar en este icono de más, ¿vale? ¿Qué ventaja tienen estas ventanas? Bueno, pues que en cada una de ellas vamos a encontrar eh, más a mano aquellas herramientas que necesitamos para realizar según qué tareas, ¿vale? Así pues, si estamos en la ventana de modelado, Veréis que aquí se desplegan todas las herramientas que habitualmente trabajamos eh, para modelar los diferentes objetos que tenemos en nuestras escenas, ¿de acuerdo? Eh, si lo que queremos es esculpir, pues tenemos diferentes herramientas que están dedicadas a esculpir. Todo esto os lo voy a explicar más adelante, más en detalle, pero ahora de momento lo único que quiero es que tengáis una visión general de qué tenemos en cada una de ellas, ¿vale? El editor de UVs, que ya eh, os diré en qué consiste todo esto, que suena así muy estrambótico, muy raro y es más fácil que el mecanismo de un chupete, ¿vale? Y eh, bueno, pues eh, pintado de texturas, sombreado, animación, procesado o renderizado... Eh, composición, aquí podemos hacer composiciones por nodos incluso, es una eh, utilidad súper potente dentro de Blender y que también le vamos a dedicar un, un tiempecito para entender lo que son y cómo operar con ellos y la variedad que tenemos de ellos. ¿vale? Eh, Geometry Nodes más nodos ¿vale? dedicados a temas de geometría y eh, para aquellos que os gusta programar, eh, tenemos esta parte que nos permite interactuar con Blender en Python, ¿de acuerdo? Que es el lenguaje que utiliza Blender eh, internamente, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué más tenemos en esta barra superior? Bueno, este, este símbolo más, que no se me olvide, aquí tenemos más espacios de trabajo, ¿vale? Y, y podemos poner el espacio de trabajo que más rabia nos dé y cada uno de ellos, eh, tened en cuenta que están orientados siempre a facilitaros la tarea para aquello con lo que queréis trabajar en, en cada momento de acuerdo bien qué más tenemos estos dos desplegables de aquí con estos iconitos vale eh, son muy importantes eh, ahora de momento en los primeros capítulos no vamos a ver gran cosa de ellos pero sí le vamos a dedicar un poquito a esto porque cuando ya queramos eh, realizar trabajos un poquito más complejos, eh, vamos a tener que tirar de todo esto. ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Escenas. ¿Qué es la escena? La escena es esto. Aquí donde estamos trabajando toda nuestra composición, con todos nuestros elementos. ¿vale? Y en cada una de estas escenas podemos tener diferentes eh, capas de visualización. Quedaros con este concepto porque ha cambiado de versiones anteriores a la 2.80, a ahora eh, esto ha cambiado. De la versión 2.79 hacia atrás eran capas de renderizado o de procesamiento, ¿de acuerdo? Eh, si os lo comento más que nada porque seguro que os vais a hartar a buscar vídeos para tratar de fagocitar todo el conocimiento posible de Blender, ¿bien? y muchos de estos vídeos están hechos en esas versiones, 2.7.9 eh, hacia atrás, y la interfaz tuvo una evolución muy, muy potente y hubo un cambio de filosofía dentro de, de Blender, Vale, con lo cual es probable que os veáis alguno de estos vídeos y haya algunas cosas que querréis buscar y no vais a saber dónde encontrar o no vais a saber cómo asimilar. Si tenéis dudas de esto, a través de mi canal eh, podéis lanzar las consultas que estiméis eh, y trataré de responderos lo más pronto posible y dentro de mis posibilidades. de acuerdo Bueno, seguimos, no me voy a enrollar con esto. Eh, escenas y, y capas de visualización. Podemos tener múltiples capas de visualización dentro de una escena, ¿vale? Y podemos tener múltiples escenas. Eh, luego ya en la ventana de edición, bueno, pues tenemos el espacio de trabajo con una serie de barras, eh, laterales... Aquí, ¿veis este icono? Si le pincho, ¿vale? Me despliega también otro pequeño panel lateral. Vamos a verlos también más en detalle más adelante, ¿vale? Y bueno, pues una, para movernos, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, algunas eh, opciones más, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Esta parte de aquí, que es muy importante. Esto en inglés es el Outliner. Vagamente traducido al castellano viene a ser el perfilador, ¿vale? <risa> eh, no es el nombre más adecuado, pero bueno, eh, ¿qué vamos a encontrar aquí? Bueno, pues eh, esto eh, es... Esta, esta ventana, este panel de visualización es eh, muy configurable y podremos ver pues, diferentes opciones que nos van a ayudar, a, cuanto más compleja sea la escena, pues más nos va a ayudar las diferentes opciones que tenemos aquí. ¿vale? En principio quedaros con que va a ser un repositorio de colecciones de escena y dentro de esas colecciones de escena eh, vamos a tener diferentes objetos ¿vale? con los que trabajaremos. Es tal vez un poquito más complejo que esto, pero quedaros con este concepto, ya iremos ampliando, ¿vale? Y aquí eh, tenemos el panel de propiedades, donde vamos a tener una parte, una sección que es fija, que viene a ser, pues, prácticamente eh, esta parte con los iconos en, en blanco y la bolita del mundo, ¿vale? Y una parte que puede variar alguno de sus iconos, que es esta que ya está coloreada, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Desde arriba, opciones de renderizado o de procesado, eh, la salida de vídeo, eh, el, el entorno en el que vamos a trabajar y eh, opciones o propiedades de las colecciones. ¿vale? De este iconito naranja hacia abajo, todo lo que tiene que ver con los objetos con los que estamos trabajando, vale sus texturas... Eh, los eh, diferentes modificadores con los que vamos a trabajar con, con cada uno de estos objetos. ¿vale? Propiedades de partículas en las queremos utilizar, etcétera, Sus mallas en caso de objetos como son el cubo y demás. Eh, y, y os digo esto, esta distinción, ¿por qué? Porque si nos vamos a la luz, eh, este icono de malla va a cambiar. ¿Veis? Se ha eliminado algún icono, se ha reducido. Si pincho en la cámara, este icono va a cambiar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque vamos a ver características propias de este tipo de objetos. No es lo mismo un, una geometría eh, de un cubo que las eh, propiedades que pueda tener una cámara, donde vamos a jugar pues, con las distancias focales, o además, o las propiedades que tiene una luz, donde vamos a jugar con su potencia de luminosidad, etcétera, ¿no? Y el tipo de luz que, que, que queremos. Vale, lo iremos viendo. Y finalmente, en esta eh, barra de estado, eh, lo que nos va a dar Blender o lo que nos va a aportar Blender eh, son pequeñas sugerencias. En principio ya veis aquí que ya nos está diciendo qué podemos hacer con cada botón del ratón. ¿Vale? Eh, puedo hacer un marco de selección con el botón derecho. Bien. Eh, puedo seleccionar con el botón derecho. ¿Vale? Puedo rotar la vista con el botón central. Bien, y si pulso una tecla, como es Shift, veis que los textos varían, ¿vale? El botón central ya no es para rotar, ya es para desplazar la vista. O si pulso la tecla Alt, también varían las sugerencias. Es decir, lo que vamos a encontrar aquí abajo son una serie de sugerencias que nos va a dar Blender, según estemos trabajando, con diferentes opciones ¿qué más nos va a aportar? Bueno, nos va a aportar detalles sobre eh, los elementos, el número de caras que tienen, vértices mm, eh, aristas etcétera, ¿no? nos va a dar bueno, pues una pequeña información ¿vale? con esto hemos visto lo que es la pantalla, el entorno de Blender ¿vale? y ya habéis visto que es súper configurable, incluso podéis eh, añadir un espacio de trabajo y configurarlo a vuestro gusto, ¿vale? Ponerlo como más rabia os dé para trabajar lo más cómodamente posible, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, ya iremos viendo también un poquito toda esta parte de aquí, que está en la capa de visualización, donde tenemos un montón de menús también, y de opciones y todo esto, pero no os quiero eh, aburrir con todo ello, lo vamos a ir viendo poquito a poco. Ya vamos a empezar a... A movernos en el espacio de trabajo en el siguiente capítulo. Así que ya vamos a empezar a interactuar un poquito con Blender. Sed pacientes, ¿vale? Ya queda muy poquito para que empecemos a hacer nuestros pequeños modelos. Y vayamos aprendiendo juntos un poquito la potencia de esta herramienta. ¿De acuerdo? Venga, nos vemos en el siguiente. Sed buenos, chicos.